¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Citra, sean bienvenidos a un video más donde voy a hablar acerca de la rivalidad que hay entre Geishin y y Nino Kuni Cross Wars. Bueno, este juego de Nino Kuni acaba de salir para computadora hace nada. Y mucha gente ya lo empezó a comprar con, oh my god, es el Genshin Killer, Genshin Impact Killer. Ahora, vas, ahora le va a ganar a Genshin. O oh, este juego es mejor que Genshin y tal. Y hoy día les venía a hacer una comparativa de 5 puntos. 5 puntos que voy a sacar. Y hoy voy a hacer una comparativa agarrando 5 puntos que, que me parecieron válidos a la hora de comparar esos dos juegos. Y bueno, la verdad es que me parecía interesante hacer esta comparativa Ahora que salió este nuevo juego y mucha gente los estaba comparando Y bueno, vamos a empezar por el tema de la optimización Ok, el Nino Kuni es un juego que se puede jugar en teléfono Y ahorita está el cliente oficial de PC Que está en fase beta y a veces tiene algunos bugs Pero en sí está bastante normal Vi bastante gente que lo estaba jugando en Blue Stacks Pero creo que en rendimiento, en rendimiento en Blue Stacks Por lo que he estado viendo es medio bajo Y renta más irse por el cliente de PC ahorita que está Una cosa que quería aclarar es que he jugado los dos juegos Genshin Impact y este Nino Kuni en computadora con la misma PC y definitivamente la optimización que tiene Nino Kuni um en PC es muy superior. Ponle que puedo estar grabando 60 FPS con los gráficos en alto y tengo una media de 60, 70, 80 FPS mientras juego. Obviamente depende de la zona. Ya si, si vamos a hacer un boss donde hay muchísima gente y hay muchísimos ataques, ahí los, los FPS llegan a bajar. Pero normalmente va a más de 60 FPS con gráficos en alto. En cambio el Genshin Impact lo tenía que jugar con todo en bajo, eh, la escala de resolución al 90% tal vez, y el juego mandaba entre 40 y 50 FPS, sin grabar en 1080 con la misma computadora. Ya eso habla mucho de la optimización. De los dos juegos Y bueno, por el tema de optimización Y bueno, yo creo que el punto se lo daría a Nino Kuni Porque me parece que está mejor optimizado a día de hoy A pesar de que la versión de PC está en una fase beta Bueno, ahora vamos a pasar a un término que sí si quería, tenía muchas ganas de hablar Que es el término mundo abierto Como sabemos los dos juegos son mundo abierto Pero aquí es donde vienen los detalles El juego de Nino Kuni Crosswords Es un juego que no se puede llamar mundo abierto, es un juego pseudo mundo abierto, o así lo llamaría yo. Es un juego que se divide por zonas pasilleras, se decir en su mayoría pasilleras, donde puedes farmear y completar las misiones, pero no es tanto mundo abierto, si quieres ir a otra zona tienes que entrar carga una sala y ya entras a la siguiente zona. No sé si me voy a entender mucho, pero ahorita estarán viendo algunas imágenes que hablen un poco de esto y de lo que me quiero referir. No sé si conocen el Albion Online o el Lost Ark, que son juegos que se parecen más al Nino Kuni. Se parecen más, se asemejan más por ese término de mundo abierto. En cambio el Genshin Impact, la palabra mundo abierto le cae súper bien, porque Genshin Impact es un juego mundo abierto. Genshin Impact es un mundo abierto. O sea, literalmente las únicas salas donde tienes que cargar así como para entrar a cierto lugar... Así donde tienes que cargar contenido. O sea, y las únicas salas como pasilleras que te puedes encontrar. Son las, las mazmorras o ciertas misiones donde tienes que entrar a cierto lugar. Y ya te te, te pega, te manda a otro mapa. O como dije, las mismas mazmorras para farmear artefactos. Genshin definitivamente es un juego tiene un, es un juego que es muy, muy, muy mundo abierto. Donde tienes que buscar muchísimo más cofres. Tienes muchísimas más zonas por explorar. Tienes muchísimas más puzzles que te ayudan en lo que es la experiencia del juego. Entonces, en el tema de mundo abierto, definitivamente el Genshin gana por goleada. Supongo porque son juegos un tanto diferentes, pero en el término mundo abierto, Genshin definitivamente gana esto. Ok, ahora entramos a otro punto que es el gacha, las mascotas, la ropa y las armas. Ok, los dos juegos, tanto el Genshin como el Nino Kuni, son juegos gacha. Pero aquí es donde venimos a hablar sobre esto. El Nino Kuni tiene un gacha de atuendos, tiene un gacha de unimos, que son como unas mascotas que te dan estadísticas y te ayudan en, en, en los combates y tal. Y tiene un gacha de armas. ¿No dependes tanto de, del gacha? Sí te ayuda, pero no dependes tanto... Porque los unimos, los, los, las mascotas estas, las puedes domesticar en una zona del juego. Te pueden salir unos huevos que el mismo juego te da. Y las armas te pueden salir crafteándolas. O algunas armas te las dan las misiones. Unas de tres estrellas, puede ser de dos estrellas, pero te las dan. En cambio, el Genshin Impact hay armas y... Personajes que sí o sí los tienes que conseguir en el gacha porque si no, porque no los puedes conseguir. En cambio en el Genshin hay armas y personajes que sí o sí los tienes que conseguir en el gacha. Y en los distintos banners que salen durante las actualizaciones, durante los meses. Y otra cosa que es el crafteo de armas de Genshin es un poco limitado y no es tan bueno. O sea, sí te puede ayudar en ciertas cosas, pero no sumo que vayas a craftear un arma de 5 estrellas, no. No pasa, eso, es, eso simplemente lo tienes que tirar al banner y si sí te sale genial. Definitivamente este punto de gacha se lo lleva el Nino Kuni. Claro, hay que aclarar. Si te gustan los juegos 100% gacha, el Genshin sí te va a gustar porque es un juego muy, muy más gacha que Ninokuni. Bueno, ahora pasamos al cuarto punto que son los personajes y las habilidades. Aquí cambian bastantes cosas, la verdad. En Ninokuni no hay muchos personajes, más bien hay roles. Tienes cinco roles con personajes que tienen seis habilidades primarias diferentes y que cumplen un diferente rol. Hay ingeniero, hay mago, hay espadachín. Uh, algo se llama, y otro que se llama Rogue, que no sé cómo es tradu la traducción en español. B básicamente cada rol cumple una función distinta y no necesitas un gacha para tener a estos personajes. Simplemente te los creas y, y ya está. En cambio en el Genshin hay muchos más personajes con diferentes funciones, algunos son... Eh, DPS, algo, otros son para aguantar otros te, otros, otros te ponen escudos Otros son sub DPS Y la mayoría de personajes lo sacas en el gacha eh, Pagando monedas o comprando monedas Gastando monedas y que te salga el personaje una, Es una lotería Bueno y este punto no es para ninguno Porque los dos juegos optan por formas diferentes De hacer las cosas con los personajes que hay Así que no le daría el punto a ninguno Simplemente son diferentes Y ahora pasamos al último punto Que es el tema de la personalización En el Nino Kuni te deja personalizar, te deja tintar, te deja cambiar la ropa de tu personaje, el color de los ojos, el tamaño del cuerpo, el tamaño de los brazos, el tamaño de las piernas, te deja cambiar el color de cabello, te deja cambiar el mismo cabello. Etcétera, hay más funciones, pero no les voy a decir todas. Todo esto a tu personaje. Y esto simplemente es brutal porque puedes personalizar el personaje a como quieras y como mejor te gusta y como mejor te sientas cómodo. También hay monturas donde puedes viajar más rápido. Unas son unos gatos, otras son unas bicicletas. Son diferentes donde andas con ellas y. Estas monturas las puedes subir de nivel y te estadísticas también. En cambio en el Genshin no puedes personalizar tu personaje. Más allá de las limitadas skins que hay en el juego actualmente. Que cambian un poco. Y también hay otras skins que metieron que como que le cambiaban algo al personaje. Pero no es mucho el cambio. No hay monturas en el Genshin con las cuales puedes andar. Es simplemente tu personaje corriendo. Tampoco puedes tintar al personaje. No le puedes cambiar la ropa. Sencillamente no hay nada más que decir en el tema de personalización. Ni No kuni Barre, barre el piso con Genshin Y simplemente es mejor Simplemente la personalización en el Nino Kuni es muchísimo mejor que en el Genshin Y bueno, no hay, no hay nada más que decir Esta comparativa la hice en base a mi experiencia en los dos juegos De que son juegos diferentes Pero el hecho de que saliera el Nino Kuni recientemente para computadora Generó mucha comparativa entre estos dos juegos Y me dio la idea de hacer este video Espero les haya gustado Recuerden suscribirse Y si no les gusta Espero les haya gustado y recuerden suscribirse. Ya si después les deja de gustar el contenido, se pueden desuscribir. Díganme qué les pareció la comparativa. ¿Qué opinan entre los dos juegos? ¿Cuál le gusta más a ustedes? Y nada, yo soy Citra y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!